hola que tal amigos bienvenidos a mi canal creaciones bettina si estás buscando un regalo económico y fácil de hacer para una de las ocasiones más importantes como es el aniversario acá les enseño a hacer esta cajita corazones pueden personalizarla para la ocasión que necesiten espero les guste la idea amigos hoy quiero recomendarles otra idea de la misma temática caja corazón está hermosa no se la pueden perder el paso a paso lo verán en este canal Creaciones Loli Cuando pases por este canal no olvides suscribirte Y actualizar la campanita de notificaciones Para que no te pierdas ninguno de sus videos Vamos ahora con el paso a paso del video de hoy Vas a cortar dos corazones en cartón Recuerda que debes cortar un corazoncito más grande que el otro No les doy el tamaño del corazón Porque pueden hacerlo del tamaño que deseen Vas a forrarlos con cartulina roja por ambos lados, nos quedaría así ahora voy a tomar esto que sería la base esto sería el corazón más pequeño, aquí voy a salir 3.5 y vamos a aplicar silicona líquida y vamos a pegar así, esta es una trita de cartón corrugado nos quedaría así vamos a tomar papel seda y la vamos a arrugar así y vamos a hacer picadillo de papel seda ahora vamos a tomar, esta sería la, la tapa, vamos a tomar dos imágenes animadas una hojita de papel para recortar corazones fucsia acá tenía cortados otros corazones y vamos a colocar esta tapita así vamos a dar vuelta así porque así vamos a pegar las imágenes vamos a aplicar silicona líquida las imágenes animadas hay muchísimas en google a mí me gustaron estas pero ustedes pueden imprimir las que más les guste bueno, ahora pegamos esta otra acá y acá vamos a aplicar silicona líquida para pegar los corazoncitos voy a aplicar aquí también estos dos y con marcador negro voy a delinear, aunque me parece que se ven más bonitos los corazones delineándolos con marcador más grueso. Más adelante hacemos ese paso. Delineamos también las parejitas y ahora voy a llenar esta parte, voy a pintar con marcador negro para resaltar más estos corazones Ahora voy a escribir, feliz aniversario. Claro que como les dije al principio, pueden escribir lo que deseen para la ocasión que necesiten. Y como les he dicho, si no tienen estos marcadores, pueden hacerlo con los marcadores que tengan a la mano o los que consigan. Voy a delinear ahora la frase para resaltarla más. Y voy a hacer como una sombra, una sombra negra para que se vea más bonita. Ahora voy a dibujar con los corazoncitos. Como se ve un poco, lo voy a delinear con un marcador negro. Nos quedaría así. Vamos a decorar esta parte. Voy a escribir igual un mensajito. Está la parte superior de la cajita. Lo escribiendo. Aunque no me gustó escribirlo por negro. Ya ustedes. Miren con qué color les queda más bonito. Y voy a hacer la reemplaza al lado por este labio. Ahora voy a cortar dos corazoncitos y los voy a pegar acá, en estos dos lados. Y voy a decorar. Amor a hacerle como una sombra blanca y a delinear el labio. Voy a pintar esta parte y hacer acá unas rayitas. Le voy a hacer sombra y voy a delinear estos dos corazones. Ahora lo que hice acá fue perforar esta parte, lo hice así. Y vamos a utilizar o a cortar dos corazones que igual también lo vamos a perforar, y que es más o menos de este tamaño. Vamos a decorar este, igual voy a escribir un mensaje. me llegó un hombre inimaginable y voy a hacer estos corazoncitos para decorar si de ataminación adivina quién es Y voy a resaltar el mensaje delineándolo con la cada negro y les digo, yo decoro mucho, ya cada quien lo hace como desee. Vamos ahora a decorar este corazón negro. Vamos a utilizar una hoja fluorescente verde y voy a escribir tú o sea para que rime con el primer mensaje y voy a resaltarlo con marcador negro pueden igual resaltarlo con azul que también se ve muy bonito o con rojo a este color verde le sale cualquier color para decorar Terminamos delineando con marcado más delgado y voy a decorar acá haciendo unas rayitas. Voy a hacer la tilde, pues lo hacemos igual, hacemos rayitas y vamos a cortar así, dejando un borde. Vamos a cortar corazones de colores como pueden ver, fucsia, azules y amarillos más pequeñitos y pegamos todo. Ahora voy a decorar con corazones blanquitos. Esto es opcional. Y voy a delinear los corazones. Ahora voy a delinear o a resaltar más este corazón azul, delineándolo con un azul más oscuro, o también lo pueden hacer con negro, o fucsia, el color que quieran, o dejarlo así. Nos quedaría así. Vamos a tomar ahora una tirita en cartulina y la vamos a enrollar así. Vamos a pegar. Vamos a cortar acá nuestra parte. Hacemos dos piquetes serían para abrirlos así vamos a juntar estos dos corazones y vamos a colocar este tubito vamos a meterlo así y vamos a aplicar acá silicona líquida para pegar, así, van a ir haciéndolo como como yo lo hago, esto es muy fácil o si lo quieren aún más fácil pueden cortar un pedacito de tubito de, de esos palitos donde se colocan las bombas de bases para bombas y pueden colocarlo ahí y al final lo pueden colocar una tapita de, de goma eva o pegarle el corazoncito, un corazoncito como voy a hacer su enseguida vamos a aplicar acá silicona líquida como pudieron ver yo corté también esta parte no me vayan a cortar mucho voy a aplicar silicona líquida y pego un corazón para tapar esta parte igual acá ahora lo que voy a hacer es delinear esta letra para resaltarla más y me gusta más hacerlo así porque se ve como muy bonito con esta sombrita acá dice los músicos de la I amigos recuerden ir a ver esta cajita que está preciosa pues en el canal de mi amiga sigamos con el paso a paso nos quedaría así o sea que los corazones abrirían así se ve muy bonito no les parece ahora vamos a coger una tinta de 2 centímetros por el ancho del corazón que sería para pegarle acá la tapa y lo van a pegar así nos quedaría así, acá pegué corazoncitos de colores para resaltar más y en la base vamos a colocar, yo siempre coloco chocolates pero ya ustedes colocan el contenido que deseen Tapamos terminamos amigos esto ha sido todo por hoy me parece que es una cajita muy fácil de hacer y muy bonita manito arriba si te gustó compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal hasta la próxima